este video que voy a pretender que sea cortito, te voy a explicar cómo funciona internet y dónde están esos niveles que se dice que existen, que en realidad no son tales, pero que se utilizan para comprender mejor eh, todo el funcionamiento de esta gran red de redes. Es muy difícil, eh, sin dividir en, en partes a internet, es muy difícil comprenderla. Entonces vamos a empezar... De a poquito eh, voy a dividir en tres fases, las tres fases más conocidas, o los tres grupos más conocidos, o las tres etapas, o niveles más conocidos. Pero vos acordate que hay un nivel solo, que no existen tres, ni cuatro, ni cinco, ni siete, ni veinte niveles. Es uno solo. Internet es una cosa sola. Lo que pasa que es un conglomerado de tanta cosa que está bueno dividirlo por lo menos en tres partes para comprenderlo mejor. Mi esquema es el remolacha 3.0. ¿Sabes una cosa? A mí no me gusta ese famoso iceberg que se dibuja, que se muestra una red arriba del todo, que es lo que se ve, se dice que es lo que se ve, una en el medio, que es lo que está medio en profundidad, y otra allá abajo del todo, que es casi inaccesible. A mí me parece que todo es lo mismo, y desde ese punto de vista te lo voy a mostrar. Pero voy a usar para dividir estos tres niveles una remolacha, no un iceberg. ¿Conoces algo más criollo que una remolacha? Y aparte está buenísimo, hace bien para la salud. ¿está? Así que vamos a ver en el entorno de esta verdura eh, todo lo que significa la, red, la gran red de redes. Primero que nada, la remolacha tiene hojas. Las hojas están en la superficie, están en la parte exterior, lo demás está debajo de la tierra. Por lo tanto, la punta del iceberg para nosotros va a ser la hoja de la remolacha. ¿Está bien? En este caso, ¿de qué estamos hablando? De la web superficial, la surface web. Te digo cómo se dice en español, web superficial, la web que está arriba entre comillas, y surface web, que es así como se dice en inglés, ¿tá? ¿Qué hay allí? Bueno, está por ejemplo YouTube. YouTube, ¿por qué YouTube? Porque YouTube es un espacio que no te obliga a tener una cuenta para poder mirar videos, vos podés entrar a ese espacio y mirar videos desde afuera, es decir, entras a YouTube y miras videos, pero no tenés por qué tener un usuario y una contraseña, ¿está bien? En la Surface Web hay sitios web que se pueden visitar sin tener que utilizar credenciales, sin tener que loguearse, sin tener que registrarse en ningún lado, tú entras y utilizas. Del mismo modo, eh, tenemos a Google, por ejemplo, vos... Eh, todo lo que tiene que ver con búsquedas y todo lo demás, lo podés hacer sin registrarte en ningún lado. Vos abrís el navegador, si tenés al motor de búsqueda Google, con él buscas lo que quieras y encontrás de todo. También tenemos a Wikipedia. Vos podés entrar a Wikipedia sin tener una cuenta y leer un montón de información. ¿ta? Eso es la web superficial. También me contaron algunos estudiantes que está TikTok en la Surface Web, ¿por qué? Porque TikTok, según ellos dicen, no tenés por qué tener una, un usuario y una contraseña para ver el contenido que alojan ellos. Eh, después están las páginas web de, de empresas, por ejemplo. ¿Cómo hace una empresa para que vos la encuentres en Internet? Si vos tuvieras que usar un usuario y una contraseña para entrar a Internet, entonces sería impráctico, sería una cosa tosca, ¿verdad? No sería práctico. En la Surface Web está todo lo que vos podés ver sin registrarte en ningún lugar. Todo lo que vos podés encontrar con el buscador de Google, por ejemplo, o con otros buscadores como DuckDuckGo, eh, como Yahoo y como otros buscadores que hay por allí. Bueno, todo eso pertenece a la web superficial o Surface Web. En un nivel un poco más profundo, tenemos a la remolacha en sí. En las hojas de la remolacha tenemos a YouTube, a Google y a Wikipedia, por ejemplo. Pero luego estamos en el cuerpo de la remolacha, en el fruto de la remolacha, está en lo que se come. Las hojas también se comen, se hacen tortillas muy ricas con la hoja de la remolacha. Pero vamos a bajar un nivel más a donde va a estar la web profunda, es decir, la deep web. Aquí no está la dark web, y la deep web es el segundo nivel, no el tercero. Está bien, hay una confusión muy grande con la deep web y la dark web, y hoy... Te vas a ir después de mirar este vídeo sin ningún tipo de confusión. La Surface Web es cualquier sitio web que te permite la visualización sin registrarte. Está bien, la diferencia con la web profunda es que aquí sí tenés que registrarte para poder acceder a los contenidos. Y aquí tenemos a YouTube también. ¿Cómo puede estar en la web superficial y en la web profunda, o en la Surface Web y en la Deep Web? ¿Cómo puede ser que YouTube esté en los dos lados? Bueno, ahora te lo voy a explicar mejor. En la web profunda o Deep Web también tenés a Wikipedia, igual que en la Surface Web. La diferencia es que mientras en la web superficial YouTube te permite ver videos solamente y leer artículos solamente en Wikipedia, en la web profunda vos podés en YouTube suscribirte, subir contenido, dar likes mostrar tu conformidad o desconformidad con el material y en Wikipedia puedes escribir artículos o editar artículos esa es la diferencia entre la surface web y la deep web que en la surface vos podés ver y en la deep web vos podés editar ¿está bien? las páginas de los bancos, por ejemplo el Banco República del Uruguay o el Santander o el Scotia Bank o el que se te ocurra están todos en la web profunda ¿Por qué? Porque si no cualquiera podría entrar a cualquier cuenta de cualquier banco y transferir fondos para cualquier lado. Por lo tanto, vos necesitas un usuario y una contraseña. Tanto para subir videos a YouTube, como para escribir o editar en Wikipedia o como para entrar a la cuenta del banco o hacer trámites que requieran de usuario y contraseña. Esa es la diferencia entre la web superficial y la web profunda que se llama Deep Web y que tanto temor despierta porque mucha gente piensa que la Deep Web es allá donde están los criminales y las cosas turbias. Bueno, no es así. La Deep Web es simplemente cualquier sitio que pida usuario y contraseña y que no te deje ver eh, el material si no es mediante esas credenciales por ejemplo Google Drive está en la Deep Web la Deep Web no tiene nada de malo está Google Drive, Facebook está allí cuando una persona pone por ejemplo un perfil que no es público ese perfil está en la Deep Web pero cuando el perfil es público ese perfil está en la web superficial ahora Debajo de la tierra no solamente está el fruto de la remolacha 3.0, así es como yo le, le llamé esto, es un invento mío, lo de vincular la remolacha con la con, con los tres niveles de internet y lo de, este, lo de hacer este dibujo y demás, es toda una creación de acá, de tu profe, del canal de Entropía Binaria, es algo original, también para zafar del iceberg. ¿Qué hay abajo de la tierra además de la web profunda? ¿Por qué pongo a la web profunda abajo de la tierra? Porque vos no puedes acceder sin usuario y contraseña. Lo que ves son las hojas, igual que la frutilla. Lo que ves son las hojas de la frutilla, vos no ves al fruto. está? Entonces ahí abajo, ¿qué es lo que pasa? Hay una raíz también. Y en la raíz ya te estás dando cuenta lo que, lo que hay, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la raíz? La web oscura, la dark web. Tenemos arriba del todo la surface o web superficial, en el medio tenemos la Deep o Web Profunda y abajo tenemos la Dark. Y este es, eh, esto es una cosa que tenemos que distinguir. La Deep Web de la Dark Web no son lo mismo, no tienen absolutamente nada que ver. Hay muchos que creen que esto merita un debate. ¿Por qué es tan difícil convencer a un ignorante? Prestame atención. La Deep Web es un lugar seguro. Aunque usted no lo crea en donde todo está protegido por usuario y contraseña y cualquiera puede acceder allí si tiene el usuario y la contraseña necesarias, ¿verdad? Pero ya en la web oscura es otro, otra cuestión, ¿qué hay en la web oscura? Contenido oculto y accesible para pocos. ¿En la web oscura solamente hay criminales? No. ¿La web oscura es un lugar maldito? No. ¿La web oscura solamente se utiliza para cometer crímenes eh, y, y hacer un montón de cosas horrendas? No. La web oscura se utiliza como espacio escondido para publicar un montón de cosas. Lo que sucede es que está tan bien escondido y es, y es tan poco rastreable que lo utilizan los criminales también, ¿verdad? Es como un sitio oscuro. Un sitio oscuro no tiene por qué ser un sitio malévolo o maléfico pero si hay oscuridad, puede ser que alguien se esconda para robar, o se esconda para cometer un crimen, ¿verdad? Bueno, la Dark Web es un lugar fenomenal, es un lugar notable para esconder contenidos. Imagínate que vos necesitas hacer una denuncia contra, como digo siempre, contra la Iglesia. Pero la Iglesia del Vaticano, no estoy hablando de la Iglesia de la Vuelta a tu Casa, estoy hablando de la Iglesia del Vaticano, estoy hablando de una mafia, estoy hablando de un poder, no me refiero a la Iglesia del Vaticano como mafia, quiero decir que... Si vos tenés que denunciar a una corporación mafiosa, si tenés que denunciar a un presidente muy poderoso, si tenés que hacer una denuncia a nivel político, está bien, o cualquier tipo de información que tú quieras contarle al mundo y por cuya publicación después puedas tener problemas, es decir, correr riesgos en tu seguridad, por ejemplo, tengas miedo que te vayan a buscar, que te vayan a raptar o incluso creas que podés correr riesgo de vida bueno, en ese caso las publicaciones tienen que estar en la dark web por lo tanto la dark web es un lugar a donde vos podés comunicar información que represente un peligro para ti pero un beneficio para la sociedad los hackers, ¿por qué operan en la dark web? justamente por eso porque no se dan a conocer porque tienen que operar desde el anonimato entonces publican cosas allí para que se ventilen donde en la web superficial para que alguien lo vea ahí y lo saque a flote a la web superficial por lo tanto sí es cierto que hay un sinfín de cosas que no están nada buenas en la dark web hay gente que hace cosas horribles en la dark web pero también hay gente que hace cosas maravillosas por lo tanto acordate bien los niveles acuérdate bien de los niveles que existen aquí acuérdate también de que la deep web no tiene nada que ver con la dark web y acuérdate que todo esto se puede también eh, comparar con el clásico iceberg, en donde eh, lo que está por encima del agua serían las hojas de la remolacha, o la remolacha 3.0, el cuerpo medio del iceberg sería la web profunda, o la remolacha en sí, y la parte más profunda sería la dark web. ¿No te parece mejor una remolacha que un iceberg para representar todo esto? ¿Ves que la remolacha por sí misma tiene tres partes, hoja, cuerpo y raíz, y el iceberg no? Bueno... Ahí tenés a tu profe innovando y mostrándote desde otro lugar las cosas. Que pases bien, nos vemos en el próximo video.